esto es absolutamente toda la verdad de la casa experiencias paranormales en la casa de los niños Vale, Squad, sí, Esto no me hace absolutamente sí, nada de gracia peluches. Y es que sí, claro. Cuidado, cuidado Fijaros No tenéis nada. No nada De descubrir Peluches, peluches, peluches ¿Creéis que nos lo ha dejado alguien aquí sí, por la cara? Yo yo sé claro, quién sí, nos sí, lo seguro. ha dejado Los niños de las 3 AM 100%, bro Vale, Arte Y si cada peluche pertenece a uno de los niños Que podrían vivir en nuestra casa sí. ¿Pero tú crees que hay tantos niños en esta casa? Bueno, Creo no que aún tanto. hay más peluches y más niños Es que Squad, Básicamente estábamos dentro de la casa Ha sonado el timbre Y básicamente hemos salido Y hemos visto muy un pero peluches. Pero es que, ¿cuántos malditos peluches hay aquí? Mira, uno, dos, no, tres. No, un no, no, no lo no toqué no toqué que no lo toquéis, no, que a lo mejor está Ese cará. peluche lo vi yo el otro día la me pensaba que era de alguien y, y, y lo vi Te prometo que este peluche, de verdad, lo voy a coger. Este... ¿Cómo? Tú, tú, tú. No, que, que nos está enfiando. Vale. Vamos para adentro, vamos Eso para adentro. Y, a la cocina. ¡Qué va a ser un jabalí, bro! ¡Que se ha movido la maldita está, silencio! silencio Bro, yo el otro día te prometo que vi este peluche dentro de la cocina, justo donde está el pozo, eh. Este queda da un mal rollo brutal. O sea, para, para ser bonita, pero es que esto da mal rollo. Pero por un maldito tubo, tío. No recuerdo un poco a la niña del pozo. Puede Ola ser sí. por eso sí. ya, es lo que he pensado oh, yo. O se pueda sí. ser el peluche de la niña del pozo. Puede ser, o sea. y, enci y encima va con un traje como de baño. Ola. Está cerca de la piscina, pozo. Vale, la verdad Muy es que no hace absolutamente Muy nada de gracia. Ya. Y además, Maximum squad fijaros que se acaba de cumplir, que son las 3 de la maldita. Dios, yo no quiero entrar. ¿Qué pasó? Vale, vale, vale, acaba de caer un maldito a peluche ¿Qué? desde ahí arriba. ¿De dónde? ¿Ha caído arriba? Vale, yo no quiero entrar. Vale, vale, vale. Yo no quiero entrar. No, no, no, no. no, no. no. Acaba paso, de caer paso, un peluche paso. desde ahí. ¡What the fuck! No entiendo absolutamente chico, nada. ¡Chicos, chicos, chicos! Un segundo, un segundo, un segundo, un segundo. Bro, este peluche yo no tenía en casa también. Bro, este peluche creo que está desde la Five House, imagínate. Y lo vi en la máquina de gancho también. ¿Y cómo te lo han cogido? O sea, ¿qué hace aquí? Pero, máximo es que no me estoy enterando de absolutamente nada. Además, huele fatal, tío.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 ¡Corre, corre, corre, ¡Oh, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! esa, esa luz roja detrás del maldito coche! ¿Qué, es eso? ¿Qué, ¿Qué, eso? ¿Qué, ¡Qué ha sido oye, eso! Real, no ¡Qué ha sido Vamos eso! Oye, real, yo eso! ¡Qué ha ¡Qué ha sido eso! ¡Qué ha sido no eso! ¡Qué ha sido eso! ¡Qué ha sido eso! ¡Qué ha sido eso! ¡Qué ha sido eso! chavales! No entiendo nada! Vamos a meditación, tío, ha sido una locura. Habré he visto algo del coche, pero no sé qué exactamente. ¡No sé qué! No. Pues si tiene más ¡No la, tira ¿La, sí, la, tira, tira. Tira, la lucha! ¿sí? ¡No la esto es una maldita señal de peligro. Vale, a nosotros. Vale, Vamos a tranquilizarnos. Mira, otra vez tengo la puerta de la ventana abierta, tío. Otra vez la puerta de la ventana abierta, chicos. chicos, Vamos a tranquilizarnos una maldita vez porque están pasando cosas muy, pero que muy, muy, muy, muy extrañas. Para que veáis, Máximo Squad, 3.04 de la mañana y ya están empezando a pasar cosas muy, pero que muy, muy, muy extrañas. ¿Cómo que extrañas Que nos han dado el último aviso, Por eso estaba teñido de rojo el bosque. Por eso estaba. ¡Alma de niña de rojo al bosque! Somos los siguientes. Cálmate. Pero cómo ha podido subir el peluche, tío? No tengo ni idea por qué. es el peluche de la niña del pozo? No no no. Para No te muevas aquí, por favor. Arta, arta. ¿Qué veáis esto? El maldito peluche del que hablábamos está justamente ahí, tío ¿Sabes para qué es eso, no? Para que vayas al ascensor, lo vayas a coger y vaya para abajo Y te lleven al sótano, tío, es que al sótano. no me hace absolutamente nada de gracia Da un mal rollo, tío, todo ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hostia! Sí, vale, bien. chicos, hay una cosa que os he estado ocultando todo este tiempo Pero creo que es la hora de que os lo enseñe ¿Qué? ¿Sabes algo de los niños? Sí, si algo de los niños y he descubierto una cosa muy tocha de esta casa Arta, ¿te acuerdas del artículo? Sí, el artículo que me enseñaste, ¿es por artículo Hay que enseñárselo sí. a la gente porque se lo prometimos ¿De artículo? ¿De qué hablas? Vale, Maximus4, vamos a enseñar ahora mismo el artículo que, en, que encontramos de internet Sobre esta casa Porque en internet pone que esta es la casa de los niños O sea, literalmente Guille Becario Vais a alucinar, así que Maximus4 Yo lo único que os voy a pedir a absolutamente todo el mundo es que Suscribís por absolutamente todas las locuras Que están pasando justamente en nuestra casa Y vais a flipar con lo que vamos A descubrir con el maldito artículo de internet Porque nuestra casa sale en internet Y cuenta absolutamente Toda la historia de esta maldita Casa, así que suscribiros al canal Que es totalmente gratis, darle un pedazo de like a ver Si llegamos a 50.000 pedazos de likes en este vídeo Y es que mirar esto, vale, es este artículo De aquí, quedaros hasta el final del vídeo Porque vais a flipar, es que esto es Absolutamente toda la verdad de la casa Experiencias paranormales en la casa de los niños un punto vinculado al misterio en Barcelona, típico lugar donde investigar fenómenos paranormales y hechos inexplicables, José Manuel García Barcelona, el 10 de octubre del 2022 a las 4 de la mañana, aquí empieza lo bueno máximo Squad y es por lo que os pedimos que absolutamente todo el mundo os suscribáis porque es que vais a flipar con lo que vamos a leer ahora mismo, lo primero que quiero que comparéis es la fachada de esta foto que aparece justamente aquí con la fachada de nuestra casa, estáis viendo las dos fachadas ahora mismo al mismo tiempo y es que no me fastidiéis que son totalmente iguales se han aprovechado para hacer esta casa, la fachada antigua. es que fijaros, justamente esta línea corresponde perfectamente a la, a, a la redesignización justamente de esto ¿vale? aquí iría la torre esta pequeña que estoy marcando justamente aquí esto, iría justamente aquí ¿vale? Y después esta torre que veis aquí En Maximum Squad tendría que ir justamente Encima de la maldita casa Y esto lo estoy diciendo porque fijaros Aquí hay ventanal número 1 que está justamente aquí El ventanal número 1 El ventanal número 2 que está justamente aquí El ventanal número 2 y el ventanal número 3 Que está justamente aquí El ventanal número maldita 23 Es que es, la casa es totalmente y luego, idéntica Y luego, y luego esto abajo también. vale Esto que iría más o menos así Que es justamente si os fijáis Esta parte de aquí Pero en la reconstrucción de la casa le habrá añadido Como veis, este pilar continuaría Aquí, que sería el mismo que este Y este pilar, que continuaría Justamente aquí bajando, sería justamente Este pilar que une estos o sea, es que es que es perfecto Es perfecto, perfecto, perfecto Y es que no hay otra más coincidencia que esto Justamente baja aquí y hace Como una pequeña cosa si os fijáis aquí Y es que es perfectamente esto Uno, dos 3, 4, 5. Que comparan las dos imágenes y son totalmente iguales Maximus cuatro O sea, es que no cabe ningún tipo de duda Porque esto da muy, pero es que muy, muy jodido mal rollo Y todavía no hemos leído el artículo Porque es que vais a flipar con lo que pone Así que empecemos contándoos absolutamente toda la verdad y los descubrimientos Like y suscripción de vuestra parte Vamos a contar la historia Cerca del Sabadell se encuentra un punto vinculado al misterio en Barcelona Se trata de la denominada Casa de, de los Niños Madre mía, esta casa. ¡Esta casa! Esperar, esperar, porque mirar esto. Y es el típico lugar donde investigar fenómenos paranormales y hechos inexplicables. O sea, la gente venía antiguamente aquí a investigar fenómenos paranormales. Pero que no quiero saber la historia, lo que quiero es irme yo de aquí. El caso es que esto perteneció al hospital del Tórax en el año 1504 a 1938. El hospital sí. del Tórax. Era el como el hospital del pueblo de aquí, vamos. Cuenta un poco por quién fue adquirido, en qué año... Sí. Ahora esto un poco antigua. que no nos interesa El caso es, en los años 40 fue una residencia De un gran mando militar de Castilla y León Madre mía, hoy en día se puede apreciar Simbología militar en su interior Nosotros no hemos encontrado absolutamente nada militar ¿Cómo que no lo he peligro todo esto? Hombre, es que realmente aún no hemos abierto Muchas de las puertas de la casa, no es sabemos exactamente, lo que No tenemos ni idea, pero aquí dice claramente Entre los años 80 y 90 fue una Diputación de Barcelona, lo que le dio Una educación especial, Instituto de Sabadell Chalet de Santa Sofía Los niños discapacitados en los los talleres hacían fregonas y alfombras Estos talleres están aún En una zona abandonada en el lateral de la finca Los talleres estuvieron mucho tiempo ahí Y luego desaparecieron Vamos que aquí trabajaban por eso la parte que no podemos acceder de la casa A lo mejor detrás de la casa, justamente donde las escaleras, detrás ahí están los talleres Pero fijaros lo que dice ahora porque esto sí que sí es muy tocho Habían niños de diferentes edades, desde niños pequeños hasta mayores Los niños mayores estaban en los talleres y los otros niños más pequeños en la casa principal por eso mi voz su niña pequeña y cuando escuchamos ruidos parece que sea gente mayor En la parte de arriba de la casa, es decir, justamente detrás Donde nosotros no podemos subir por las escaleras que están ahí abajo Había unas bañeras antiguas preciosas y unos azulejos muy bellos y antiguos Cuando estaban los estudiantes ya se hablaba de algo trágico Un suceso luctuoso que había pasado en esa casa Y aquí viene lo importante y lo que vais a flipar Y atentos Se habla que la hija de los antiguos dueños Murió ahogada en la piscina Joder, Pues ya no sé si Ay, quiero bañarme. Los dueños de la casa abandonaron dicho lugar Dejando sus seres queridos ahí Ropa, muebles, todo Abandonaron a su niño Y creo que esa es la niña del pozo Tío, sentido de la muñeca con... No sé, pero es muy turbio Y fijaros que hay una imagen de un montonazo en de... Es que aquí hay 12 malditos niños Holy shit Holy shit Y no ninguno se parezca ni el pozo? Es que fíjate, esta, esta se parece un montón O sea, la, la del Justamente hasta aquí o sea, A lo mejor es una foto suya de hace tiempo pues, Bro. Que No ha crecido casi Vale, me está dando un poco de mal rollo Pero bueno, sigamos estamos, leyendo estamos, estamos. Ahora vais a flipar porque el autor del artículo Nos cuenta una experiencia personal Que le sucedió justamente en esta casa Antes de convertirse en lo que viene a ser la casa Que era un orfanato Durante una sesión de psicofonías Que es básicamente cuando los profesionales Hablan y escuchan a los fantasmas A las 3 de la mañana se comenzó a preguntar Un motivo de la psicofonía En un momento determinado se dijo Eres el hombre que murió en este sitio Y la respuesta no se hizo esperar Un audible por todos los presentes Una voz fuerte de forma infantil contestaba rotundamente no a continuación se preguntó qué quieres que hagamos y la respuesta nuevamente fue marchaos todos comenzaron a moverse y decir debe haber niños fuera gastando la broma pero a las 3 de la mañana de un sábado y la última pregunta fue quieres que nos vayamos y la respuesta fue sí por lo cual máximo squad oficialmente Queda dicho de que nuestra casa es un antiguo orfanato donde vivían niños que no tenían padres Y que en esta casa algo raro ha pasado con la niña del pozo Vale, y ahora que ha pasado un tiempo Y si vamos fuera a recoger los peluches y los cogemos Intentamos hablar con los niños o algo ¿Cómo vamos a hablar con los niños? ¿qué? ¿Qué Le ¿que podemos no dar todos los peluches a la niña del pozo Pero Ya que pasa? ella ya nos conoce Y preguntarle qué es lo que está pasando en esta casa Así que chicos, vamos para abajo mirar el maldito humo que está sacando la piscina maldita locura qué maldita locura Va, Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos vamos es nos están es que que esto que es de la que que se supone Que no. ha muerto aquí? Pues podría ser. Nada, además, no me lo puedo llegar. No lo hice. Y todo tiene sentido porque fíjate que está aquí la señal de muerte. Pero vámonos, vámonos. No, de verdad, vamos, vamos, para abajo, vamos para abajo, vamos para vamos, abajo. Dejamos eso. eso para, eso, para, vamos, para, eso para, para otro día de la vamos, piscina, vamos, para otro vídeo, tío. Ya vamos, investigaremos vamos. un poco por la piscina. Tío, hay tantas cosas que de verdad me estoy, me estoy volviendo loco, tío. Pero sí que sí, da un mal rollo que flipáis. Vamos a comprar los peluches. Chicos, ¿sí? chicos, chicos, tenemos un grave problema. Pero tenemos un fucking grave problema. no están? Que no están los malditos peluches. Los peluches. ¡No están los dos peluches! ¡No están ¿A quién? ¿A quién los malditos todo? peluches! ¿Pero ¿Por qué no nos vamos a esta casa, tío? No vale, chavales, no aquí? están los peluches Mira, real, creéis que le debo de contar a Martina que esta casa fue un maldito orfanato? Hombre, por supuesto, tanto a no. Martina como... ¿Qué le vais a contar eso a una niña? ¿Que le vais a traumar? Yo solo contaría... Tanto a Martina como a todo el equipo, todo el mundo tiene que saber que esto está embrujado, aquí pasan cosas muy raras. Yo creo que es el momento de avisar a todo el mundo de que nos pueden pasar cosas muy malas por la noche en esta casa. Oye, chicos, se me ha una idea, y si le preguntamos ahora mismo a la niña del pozo, absolutamente todo el tema de los no, peluches, yo tengo una idea de verdad. Vamos a hacer una reunión urgente, toda la máximo, y se lo contamos a todos. Ahora me voy a dormir con perdón. ¿Pero ¿Por qué se van estos dos, tío? Yo no voy a ir con la niña estoy del estoy pozo a las 3 de la mañana, enfermos. Me tengo que decir todo, estoy cagado de miedo ya. No, estos dos vale, son no, no, no, Escúchame, vamos a cambiarnos ahora mismo de sudadera, nácar y vamos a preguntarle a la niña del pozo a ver si nos puede contar, aunque sea algún que otro detalle de Absolutamente todo lo que está pasando sí, con los y peluches el... Y de confirmar absolutamente Toda nuestra pedazo de teoría Que es que es impresionante Sí Vamos vamos ya, tío, vamos a cambiarnos de sudadero Y vamos ya a hablar con la niña del pozo Máximo Squad, se va a liar muy fuerte ahora mismo <risa> <risa> Sabía que ibas a venir Cago en la maldita leche. ¿Y por qué sabía que, ibas a, que íbamos a venir? Para preguntar una cosa. Que ya sabe todo esto, Ya, mira, escúchame. ¿Por qué hay tantos peluches y por qué desaparecen? Porque cada noche cogen peluches los niños para recordar a sus padres. Y yo ya tengo uno. Marta, que turbio, tío! Esto se nos está yendo de las manos, yo creo que deberíamos abandonar esta casa, tío, buscar una casita tranquila En otro sitio, como en la antigua Maximo House Irnos de aquí, porque esto, tío, se está yendo de las manos, tío Ahora de repente aparecen peluches, los niños los cogen, yo no puedo más, tío Yo no puedo, no aguanto, no aguanto más, tío, yo más, tío. Golfo, Ni de los niños, ni de los peluches Me cago en la maldita leche, tío Dime ¿qué, qué El pasa? cagado este no sabe lo que pasa Pero los niños... ¿Qué? que los niños tienen una habitación secreta el favor de Máximo Squad Esto no me hace Absolutamente Nada de gracia o sea, Hoy hemos descubierto Que nuestra casa Que la nueva Máximo House Era un maldito Antiguo Orfanato Y tenemos muchas Pero que muchas Muchas cosas Por descubrir Habitaciones cerradas Esa zona que está Totalmente cerrada Cuatro puertas en esta zona Que en cada puerta Pone un símbolo de muerte Y además un símbolo De explosión La tercera puerta Y la maldita Cuarta puerta Y esto no me gusta nada Así que voy a despedir El vídeo justamente Por aquí Máximo Squad Vamos a intentar llegar a 50.000 likes en este pedazo de vídeo. Suscribiros al canal para que sigamos investigando todo lo que está pasando en esta maldita casa. Yo soy Harta. Mañana a las 8.40, como siempre, estaré informando. Como siempre digo, vive al máximo.